Se ha bajado del 0,5% al 0,3%. Datos, contrastados, señor Loren, cuando quiera, lo sacamos. Es decir, el porcentaje más, más bajo en 24 años. Usted, además, le volvimos a preguntar en la comisión de noviembre, que para eso están las actas, dijo se está trabajando de forma coordinada con la FAS, de una forma muy intensa y muy interesante, que la palabra interesante ya sé que a usted le gusta, no todas las ciudades disponen de una organización que agrupe el resto de las organizaciones y, por tanto, todo esto hace que se trabaje, que ese trabajo sea brillante. Consecuencia, señor Lorén, que se lo ha dicho antes la señora Ortiz, la eliminación del convenio con la FAS, esa es la coordinación brillante, esas son sus palabras. Eso es lo que las entidades del sector pueden pensar cuando usted no deja de repetir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, incluso a veces lleva el PIN tan bonito, de colorines, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que pueden pensar? Se han eliminado no solo el convenio con la FAS, que puede ser que haya sido también –lo dejaba ahí eh, señalando la señora Ortiz– porque se han quejado, igual es eso, igual es que han llegado y han salido a la calle y se han movilizado, sino que se han eliminado programas y convenios como el de la Cátedra de Cooperación, que usted no se acuerda, pero ahí está, y otras partidas, varias partidas, y sí, tienen consecuencias. Lo que se hace aquí en el norte desarrollado tiene consecuencias en la otra parte del mundo. Casualmente, señor Lorén, el único convenio que ha subido en este contexto de recortes de cooperación es el de su hermana y su cuñado, señor Lorén. Cuando hablaba de dignidad antes, quizás usted, cuando utiliza determinadas palabras y nos atribuye a los demás determinados comportamientos, tendría que pensar en su gestión. Casualmente, en este contexto, el único convenio que sube es el de su hermana y su cuñado. Es que hay que pensárselo. Hay que pensarse un poco antes de hacer determinadas afirmaciones. Efectivamente, no somos la primera ciudad en referencia en cooperación internacional, y eso es en su mandato. Ese es su legado, señor Lorenz. su legado. ¿Usted puede hablar de que somos referente a nivel estatal, que hay muchas ciudades que nos están imitando? Pues en esto no. En esto no. Y, señor Loren, ya le digo que casi preferimos que no se comprometa nada, porque cada vez que usted se compromete, como he leído en anteriores intervenciones de preguntas que le hemos hecho, resulta que esos convenios se han aniquilado, o sea, que mejor no se comprometa. La cuestión es, señor Loren, que usted ha asumido que ese sillón en el que está actualmente supone un tributo a pagar, en este caso, la ultraderecha, porque claramente ese es un mandato de la ultraderecha, todos lo sabemos. Ellos no creen en la cooperación internacional. Hemos tenido sesiones plenarias con mociones, con entidades de largo recorrido, que además han sido reconocidas por este ayuntamiento como hijas predilectas, que llevan un trabajo encomiable durante años, que llegan aquí y plantean qué credibilidad podemos tener en una corporación que firma pactos que no los partidos, señor Lorén. La corporación. El Ayuntamiento de Zaragoza, que representa a los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza, se compromete a que la cooperación internacional va a ser una bandera a defender. ¿Pero qué credibilidad podemos darles?